100, adivina 100 superhéroes Me gusta, me quiero. Play Quiz Muy atento ¿Cuál es tu predicción? ¿Serán suficientes 3 segundos? ¿3 segundos? ¿3 segundos para averiguar a un superhéroe? ¡Qué turbio! ¿Para responder? ¡Inténtalo! Vale, ¡Play buena. Quiz! ¿Lo reconoces? spider -Man. Bueno, esa, empezamos, empezamos, empezamos, tranquilito ¡Excelente! Batman. Bueno, bueno, asum sumamos puntos, sumamos puntos. Mira bien las imágenes. Batman. Es que yo creo que arrancarás a arrancar muy así, muy, muy, muy tranqui. Correcto. Bueno, lo Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. Eh, Mystic. Mystic, Mystic. Vamos, cinco. Wolverine. Wolverine, vamos, vamos. Recuerda que nos ayudas mucho dándole me gusta al video. Capitán América. Capitán América. Muy bien. Thor. Ocho Flash. Mmm. Es terra verde. Hulk Llevo once, llevo once, once. 11 yo Eh, The Rebel. 12, 12 Veamos si lo recuerdas esta vez eh, Ay, ay ay, eh, Dios, eh, ¿cómo se llama este el culiado este? Ay Dios, eh, Era tres segundos, pero bueno, bueno, bueno Vamos a hacer trampo y vamos a poner pausa Um, ay dios, ¿cómo se llama este? Eh, el ruso, el ruso sí, sí, sí. Un X-men uh, ruso eh... Ay no me acuerdo No, no me jodas, para Ay dios, ¿cómo se llama este culiao? No, no me acuerdo Ven listo, primero primer encuentro ¡Coloso, la puta madre! Sigue así, estás mejorando mucho. Eh, Catuela. Así es. Vamos, un, uno, uno menos, uno menos. Seis. Tendría que ir 13, pero. Voy 13, pero tendría que ir 14. Vale. Eh, Fénix, eh, Sinclair. Eh, nombre y todo, eh. Este, ese tendría que valer por 2, eh. Tendría que valer por 2. Iron Man Tengo que ver la de Ah, El de los guardianes de Galaxia Cómo se llama este tonto Ah, Es que, es que Marvel a mí me caga bastante Eh, ah, oh, Dios Strong? Eh, no, No, ¿cómo se llama? No, no es que... Ah, me olvidé No, no, este sí, sí, me, no me cagaste Drax, Drax Tronx, no sé por qué le digo Tronx Nightwing Nightwing, Nightwing Bueno, ahora el turno, Nightwing eh, La Señora Fantástico, el nombre no me acuerdo Pero la chica invisible La, la, la chica, la, la Señora Fantástica ¿Me lo sumé? ¿Me lo sumé? en punto? No, todavía no me el punto, vamos 17, vamos me está yendo muy bien, ¿y a ti? Eh... Patera Negra bacando Forever. No me gustó la peli, eh Para ser sincero ¿Lo reconoces? Ah, este era, eh... Dark Star, puede ser? Algo así Vamos por Ah, no Star, ah, no Star. Bueno, era algo así de, de Star, pero no me acuerdo. Ah, bueno, eh, Batwoman. Estoy, estoy cerca, pero me lo sé, los personajes, pero. Batwoman, bueno, Batwoman, no estaba, es diferente, pero es, es lo mismo. El, el, el profesor Javier, eh, Jack Xavier. Yo me lo sumo igual, yo me lo sumo igual estas preguntas están algo de... complicadas verde. Eh, la mole en eh, la mole pero tenía otro nombre también en bueno pero yo lo conozco como la mole Entonces me doy el punto porque yo lo conozco como la mole punto claro y este, como está el de los cuatro fantásticos, el hombre de fuego, eh. Ah, Bueno, tiene otro nombre en inglés. Pero. sí, sí, sí. El.. ¡Ay, ¿Cómo se llama en español? Antorcha humana, antorcha humana, antorcha humana, antorcha humana. Vamos, vamos, Punto punto 23. La torcha humana. Eh. Ah, sí, el de Guardian. Um, el lo, lo, Star Lord. Star Lord. Y a decir Lord Star, pero es Star Lord. El Star Lord. 25, 25. Eh, el hombre. El hombre elástico. El hombre elástico. Eh, a, a, a, a Richard. Seguro no dudaste por un segundo. No, no. Eh, Detective Marciano o... Mmm, ¿Cómo se llama en, en inglés? Eh, no me acuerdo, tanto, Pero Detective Marciano. Ciclope. Ciclope, ciclope, ciclope. tiro. 28. Por supuesto. Agua. Eh, tormenta 30, 30, 30, 30. el eh, Doctor Strange. El doctor extrañito. Eres muy listo. Gracias. Eh, Rafael. 32. Eh, Superboy. Eh. Sí, Superboy. ¿Lo reconoces? Eh, el hombre con. 34 Pueden toma. usar el botón gracias Para ayudarnos a seguir haciendo eh, más América contenido Chávez, eh, valoramos. América Chávez América eh, Chávez Tenía un nombre, ¿no? Eh, algo Algo de estar Bueno, pero América Chávez Es América eh, Es América Es América Chávez Sí, es América Chávez eh. América Chávez Sí 35, ¿eh? Toma eh, La vida Negra Super, ya estamos en la pregunta 40. Ah, eh. Este está. Eh, ¿Cómo se es? llama? Al tonto este. Ah, me olvidé, me olvidé, me olvidé. Me olvidé, me olvidé, me olvidé. Ay, Dios. Tenía su propio eh, serie y todo. Es, es de Marvel, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Luke Cage. Gracias. Hellboy Hellboy Enamor Deadpool 39 La cosa del pantano 40 Esto está muy divertido, espero que lo estés disfrutando eh, She-Hulk ¡Ah, Gamora! ¡Ah, Gamora! Claro, no lo vi, no lo vi 40, 40, 40 No, claro, no, no, le, presté la, no le presté la tradición a las armas ¡Buu! bu, 40, 40 no, mora. Silver Software Ahora sí, 41 ¡Excelente! Eh, soldado del invierno Bueno, soldado del invierno Lo no, mismo Blue Pistol Wow, ¿cómo lo sabías? Eh. Iron Fist. Bueno, Iron Fist. Ah, ah. ¿Este, este, ¿Este no es el que se saca la, el brazo y puede golpear a personas? Pues ser, sí, ¿no? El que se saca el. Se saca el brazo y pega a personas. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Si necesitas ah. más tiempo, puedes poner pausa al video. Ah... Ah... Estos ya son más de los... Más de los 60, me cagaste. Planetario. Ah, bueno, es cualquiera llamando. No, no, no, no, no me acuerdo. Cosmic Cube. Saturn Gear, bueno. Serv eh... Ah. Electro Boy. No. Ah, bueno, Robin, ya lo sabemos. Correcto. Eh, es eh, Robin, bueno, no, no, me, no me, me dijiste el nombre del superhéroe, no me dijiste... Bueno, Tim Drake, tenés Tim Drake, Dick Grayson, eh... que tenés un montón de Robin Ah, eh, Miss eh, Marvel La que está ahora, la serie malísima, la serie malísima Bueno, ah, bueno, pero eh, Miss Marvel señorita eh, Marvel Ah, eh, Kitty. Eh, Kitty Price. Vamos. Toma. Kitty Price. Una de mis waifus favoritas. 47. <coughs> eh, Black Ball. De los mano Bueno, sí. Bueno. Es que, algunos me, me, me lo tienen en inglés, otros me lo tienen en español, pero bueno, bueno, bueno, 48, pero vamos. Eh, átomo, Átomo. Átom. Yo me lo doy el punto, eh. Si el punto me lo doy, 49. ¡Vamos! ¿Lo reconoces? Eh, carnero negro. Punto. 50. Sé que no te rendirás tan fácil. Eh... Hawkeye Bestia. Bestia. Bestia. Bestia. Bestia Eh... The Moonlight Bestia. Bestia. Uh, Supergirl Bestia. Bestia. Eh... Leonardo ¿Cómo te está yendo en este reto? 25. Eh, Doctor Manhattan Bien Eh, Halcón Muy bien falcón, bueno, Falcón, falcón. Ah, Halcón, bueno Eh, ay, ay, ay, Dios Eh, me, me acuerdo, me acuerdo, me, me sé el nombre, me sé el nombre Eh Falcón, eh, ay, Dios. Hace, la X-Men, de la X-Men Ay, Dios Que estuvo casada con Cicle Pero también en un momento Después de que Shin murió También apareció en la película eh, Ay, Dios La que se puede convertir en eh, Como en, en cristal Ay, Dios Dios Dios, lo tengo ahí Pero no me acuerdo Que también tiene poderes eh, eh, Mentales Dios no me acuerdo, No me acuerdo, Emma Frost. Sabías que algo de nieve tenía que ver, pero no me acordaba el nombre de la puta madre Sí, el de. este también aparece, no me acuerdo de Dios. Estrella. Es que no me acuerdo. ¿Ya no, formas ah, parte no, de no, nuestra no, familia no, en YouTube? Si no, no. ¡Suscríbete! De eh, voz de la avispa, ¿cómo? La avispa, sí, sí, sí. La avispa culona. 58, o sea que voy 10 menos. 10 menos del. estoy me agarrando por 10. Eh ¿Cómo se llama este? Eh. Está Tik Shock. Está TikTok. Shock. Black Lightning, ay no... No, claro, este Black Lightning Claro, el otro es más pibe, estática Esta es la, la Wonder Woman eh, Brasilera Esta es nueva, esta es muy nueva, no la conozco que este es demasiado nuevo, es demasiado nuevo para mí Wonder Gears bueno, sí. Eh, Wonder... la Wonder Wonder, Wonder... Wonder... Wonder... Sí, sí, está ahí que me lo, me lo doy. Me lo doy, porque en realidad es como Wonder Woman. ¿Verdad? da. Ah. Ah. Raven. Mucho Raven. Es lo mío, eh. Eh, la Bruja Escarlata. Lo estás haciendo muy bien. Falta poco. Ah, eh. Ah, eh el de la lintanas verde, ¿cómo se llama Brock? No. No, es otra cosa. No, no me acuerdo. K kilo walk. Kilo walk. de brock sabía que terminaba, pero kilo walk, claro, que. Esta la hija de Hokai eh, a menos que sea. No, sí, la hija de Hokkaid. Así es. Eh. eh, Satana. ¿Lo reconoces? Eh. The English boy, ¿qué es eso? eh, Britan eh, Captain, no? Algo así. O oh, Capitán Britannia puede ser, que era este? Puede ser, ¿no? Algo de Britannia era. ¿Tiene Capitán Britannia, ¡vamos! Sí, sí, sí, sí. 64. Le hice el más difícil, ¿eh? Mucho talento para esto! ¡Buenas! Es la chica al cono. Por... 65. Eh. Blade. Eh, Blade. 66. Trampito. Booster, sí. eh, Goldbuster. Eh, sí, Gold Booster, Goldbuster, Booster Algo así Gold Booster Claro. Booster. Eh, Buster Gold, Buster Gold. Bueno, algo así. Pero, sí, sí, sí, me lo doy, me lo doy. 68. Eh, Nightcrawler, eh, ¿cómo se llama esto en español? Eh, Nocturno. Ah, bueno, Nightcrawler, no nocturno, un nocturno, vamos a ponerle el nocturno. Ya casi terminamos este reto. ¡Tú puedes! Será Black Cat, la nueva versión de. Puede ser, ¿no? ¿De la gata negra? visión. Eh, ¿Cómo se llama este eh, tornado rojo? Puede ser tornado rojo. Wow. Ah. La ah, que claro, Tornado rojo era un era un robot. ¿No lo sabías? No no lo sabía. Eh, ah. Una de las furias, ¿cómo se llama Una de las furias, una de las furias, eh... Barda, Barda, Big Barda Big Barda, es Big Barda, Big Barda A 100% me doy el punto, 71 me lo doy porque, porque es Big Barda y Por ¡Vamos! supuesto me eh, Mephisto Ah, nada que ver Ah, ¿cómo se llamaba este tonto? Ah, ah, ah, ah, ah, Me acordaba el nombre, no me acordaba. Claro, que este ni apareció en Thor. Debería haber aparecido porque él es el que maneja el martillo. Ah, ¿cómo se llamaba este tonto? ¡Milisei! Beta, Beta Ray Bill. Chihul, ahora sí es Chisculo. 132. Eh, ah, ah, ah, eh... Jessica Jones. Jessica Jones. Vamos, Jessica Jones. 73. Eh... eh Rocket, Rocket, Raccoon. Mararán. Mararán. Eh... Marvel. Eh... eh... Bueno, sí, sí, el, la Marvel, la, la Capitana Marvel. Capitana Marvel. Capitana Marvel. Tengo 75. <risa> eh, sí, bueno, es Robin también, pero este debe ser. Eh, ¿Cómo se Demian. Eres muy. Eh, sí, sí, sí. Sí, sí. Es ¿Qué tiene cara de culo, es Demian? Es que fue injusto que me pusieron ahí con, con, con. la Esta es esta es Back woman también. Esta es Back Boman. ¿Lo reconoces? Eh, eh. No, no lo reconozco. Animal Man. Ah, sí, pero. Lo había visto con otros trajes yo. Más, más, más actualizado. de Punisher. Eh, Silver. 39 Eh, la Valkiria Vamos, 80, 80, 80 80, 80 Eh... ¿No será Guardián? Guardián puede ser, eh, Guardián Ah, Midnight. Eh, Capucha roja. Eh, Capucha roja. Eh, que después se convierte estaba Tim Team Drake. Eh, ¿Quién era el otro pibe que era re pesado? Que era el Robin más pesado de todo. Que lo mataron. Dick Grayson Team Drake. Eh. Demian. Y me falta uno. Ay, no me acuerdo. Bueno, pero es capucha roja. Bueno, ¿eh? Llegamos. 81. Ay, me falta, me falta, me falta un punto. 82. A la pregunta bonus. Eh, hormiga. 83. Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Un Usa... 83 de 100. Suficientes 3 segundos para... 83, ¿Para responder? 100. Inténtalo. Play Queen! Nada mal, ¿eh? 83 de 100, superhéroe. ¡Toma!